acá ¿Cómo uh, oh, bueno, andan chicos? ¿Cómo están chicos? ¿Todo, eh, bien. Bien. ¿Todo bien? Acá Estamos. Ay tú, te imaginas que no estaba grabando nada. Rumbo a la.. Upa. Upa. Upa. <risa> Me hiciste jugar la llamada de Ariel Blanco. ¿Quién? Epa. Oh, epa. <risa> epa. ¿Dónde <risa> eh, quiero? A la casa. Ah, a la casa. Sí. Sí. Ah, ni te, ni te dice dónde, tipo, te, estarías retrabado si te morís ahí, boludo. Allá al fondo. Es increíble cómo este jugó, boludo. Te, te puedes llegar a acordar todavía. Hey, boludo. Ah, sí, boludo. Es. es que es que es tan simple la calle. Pero está tan buena, que no sé, es como una maqueta bien hecha. Arre. Es que es bueno, no a Estamos re es? Eh, chat, estamos muy fumados. <risa> ¡Listo! Ahí está. Le hacía mierda la casa a Raider, boludo. ¿Vos sabés que hay un mod con físicas de este juego? Eh, sí, creo que lo vi alguna vez. Está re gracioso, boludo, tipo, ¿está bueno? Le está muy ignorado, pero es jugable, ¿no? Sí, es jugable. Quizás se crashee, pero creo que no sé algo ah, se devuelve a Yo tengo bro. que primero agarrar esto porque me ya habilidades el skate del GTA Cansar. no no guardara no? yo? <risa> Igual no me voy a perder Conton Streamer de Conton Streamer the Conton eh Conton por cantan. eso cantan Cantan a ¡Lord! Loar <risa> Me van a esperar Hubo <risa> el celular un teléfono gigante Boludo, en el GTA Vice City saca un enorme boludo Si boludo, ladrillo chupame la negro boludo es increíble, vengo a grabar acá y siempre me cago Si, siempre te cagás boludo Uy, este que está re persecuta buscando este está re quemado, no? A ver, what you want? Ven, lo re desconoces boludo Yeah, it's good to see you we'll back. No, no, oh, no, no, for no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, you. Hey, no, <laughs> <laughs> Oh, ese que tiene el chumbo no es Tupac <tos> Tupac, no, no, no, ah, el póster. Eh, ese, ese, ah, sí, re es sí, un Tupac, sí, re guía, re, Ia. re a crash, a re sí <risas> mezcla entre Tupac y Tupac. Si, si, todo, no. sí, todo gratuito. Aparte, ¿cómo agarra la pistola? <risas> Agarrate R. voy a frenar, eh. Vos sabés que vas a ser joven R, puedes creer. Pará, pará, pará, amigo, está yendo muy rápido. Me voy a, oh. ¿A dar cuenta que va a como si nada, boludo. Ah, no, si, sí, si, sí, la <risa> se caga, a a dar vuelta. Me acabo de dar cuenta igual que si se me da vuelta el auto, cago. Ay, es verdad, es verdad, y no es como el 5. Claro, no, no, no se baja. Y en el 4 queda así, porque es más realista. Y viste, se prende fuego. Sí, sí. Cualquiera, bueno, yo cuando era pendejo yo siempre pensé que si el auto se daba vuelta le pasó eso porque por él que no sé el motor empezaba a sobrecalentarse sí, algo el así sí, ya, como el yo andaba re por por si le daba vuelta el auto en la cara poner un re afro boludo te pongo un afro down, CJ puso Morgan Freeman de... si sí, re boludo afro y barba o afro y ver la pelilla <risa> Ah, no tenemos plata igual, ya feliz Es horrible, boludo 300 <risa> lucas, ah, eran no, 300 lucas hoy oh, yo me hice el truco de los platas, pero no lo voy a hacer <risa> En serio, lo de por favor ¿De memoria? ¿eh? ¿Está configurado con la play 2? Sí. Mira. No, no, esas son las armas boludo oh. No, hijo, bueno <risa> <risa> ah, Yo no sabía igual Ok, no tenemos para barba y perilla Barba y perilla, ¿qué te puse Afro y barba, <risa> afro y -barba, barba sí. Si sí me mata oh. que se mete en el medio de la sí, cámara sí, sí. Ahí está. listo listo Se quedaba ¿Qué qué qué se queda. Este no Jackson Lea, Five, boludo tiene, sí, sí. Te me te a Eso me rejo jodía, Que no te dije mover? Te dejé mover Sí, si iba solo, boludo Caña no <risa> con un afro no incluso no, en no, la mano Oh, no. no sé, no. Manopla no, pero, Dice que te rompe lo de una mano plavo boludo. Si sí, es... <risa> <risa> Uy, amigo, así re re ¿Te re estrompada <risa> Se la da raro. Boludo, <risa> Madre, tiene la madera <risa> y todo, boludo. horrible, horrible, <risa> tipo re feo. Boludo, la primera vez es que me me enteré que casi comés mucho GTA, boludo. Sí, sí, re. ¿Sabés en qué juego es re falopa eso en el Metal Gear si haces que gire el PJ? Uh, no me acuerdo. Vomita. ¿Cómo está? Sí, sí, sí, sí, eh, Tipo tipo ponés inventario. O sea, menú opciones, no sé cómo es. Y podés girar Snake, viste, 3D. Y si lo giras mucho durante mucho tiempo, lo sacás y empieza a vomitar como que se mareó. <ríe> está buenísimo. Estoy fallando, de tirar un vaso más. ¿Qué es ese juego? Por si no man. tengo 12 dólares no, oh, no oh, es un montón. No, malísimo. Que le pinta al negro de la nada. fanaron un... Que tiene de la nada. Aparte, tipo, son las 3 de la tarde. <risa> el diálogo que hay entre ellos. Sí, sí, ahora... de ¡No ah, Rebelento Oh. no No, no, no. No uy, uy, uy, uy, uy. No, no, no. te morís, te mata. Nacho, te mata. Matalo, matalo, pisalo, pisarlo, Te mata y. ¡Al hijo de puta! Tenés una un un pixel de vida. Hombre. ¡Epa! Eh. Ahora, ahora, ahora Che, pará, no en el auto No, boludo, está en el otro coche y lo dejó este Ryder oh. allá Pisalo, pisalo, pisalo ¡Ahí está, ahí está, ¡Ahí está, ahí está, Ah, no uh. pisero, chupapita Boludo, casi te matas Ya está gritándote Antes de que te pegue un tiro, boludo <risa> no, bueno. ¿Tenés una AK-47? <risa> no sé por qué sabía ese truco, boludo <risa> Ahí está Claro que estaría bueno. Pero bueno que tipo cuando chocaste te baje vida. ¿Vos está el driver? Ah, Pero cuál? El par El par de lines. Juegaso, juegaso, Que tipo es un chabón que está con una pandilla media turbia en los 70 sí. y te quedas en la cárcel y en el juego tipo es todo como un mapa de GTA que pasa de 1979 creo que era a, al 2006. Ah claro, la actualidad, pasa, el chabón sale de la cárcel? De la cárcel sí. boludo, porque se mete, lo recagan. Sale como 30 años y después tienes que vengarte, matar a todos. Todo lo que te Pero maten. cambia el HUD, cambia el mapa, cambia los, sí. la música, los autos, está buenísimo su Por juego. la bro. escena del... ¿tenemos? Visto. La escena del, de que se mete en el negocio de los juegos. Si, sí, que es un saco y un, el, el, al mexicano. Sí. Oh, qué juegón, boludo. Si, sí, juega no ese. Juego. Si nos cansamos de este, uy, vamos al Dragon oh, Yo tengo que jugar los dos. es más, ¿El, el like dos de, el, perdón, el de Play 2, el de No pude terminarlo porque se me volvió el final. <risa> boludo, a mí me pasaba eso con, con el, el Resident Evil 4. Ah, que se bubeaba... El a final, final. El sí. final, boludo, no mandaba el... no sé. Yo tuve que pedir un CD sí porque me pasaba exactamente lo mismo. Tenía que <risa> jugar no, Pobre esto. Tenía que pedir un CD porque Yo estoy pidiendo ropa. No, que pudo ¿Tenés el Resident Evil 4? ¿Pero tenés el Resident Evil 4? ¿Qué, ¿Te abraz cuando salían 10 pesos los juegos de Play 2? 10 pesos y en algunos 12 y en algunos 8, boludo Yo me acuerdo que me quería comprar, casi me compro el... <risa> no fui ni pensar. No bro. fui ni pensar, boludo Cuando me quise comprar el... Ver, yo, yo. el el El... El... El... El... El han la concha de El Fito el, el, <risa> Fito Paez El que estabas en la cárcel Yo, yo cuando era el, pendejo el, de el Rockstar Antes de que me olvide, yo cuando era pendejo a un cartel de Fito Paez le puse Pito Paez y me sancionaron, boludo, y me llegaron a suspender porque era la última observación que me faltaba para que me suspendan Por, por, poner, Páez. por poner con líquido en Fito Paez Pito Paez Y me, me pescaron Get in, oh, Me ¿Qué, qué me estás saliendo? <risa> eh, cuando yo era chico me quise comprar el... Ay, boludo, el juego que... que Jotando God. No, el... Oh, Dios, boludo. El que sos un enfermito una... en un psiquiátrico. Ah. El de Rockstar. Eh, sí. coso, el Mahon. Me quise comprar el Mahon. No me gusta ese boludo. Y me acuerdo que mi vieja lo vi y me dijo: ¿Qué mierda está jugando? Sí, es returbina ese juego returbina boludo. Eso, ¿no? No, verdad, no, yo ni ese ni. Me parece maleta yo boludo. No, lo, no sé por qué hay tan. boludo, hay dos juegos de Play que lo voy a decir. En la caja de comentarios deja tu opinión. Es verdad. ¿Qué? Nunca entendí por qué hay tanto fandom con ese juego y con el Simpson Hit and Run. ¿Con cuál? Con el Simpson Hit and Run. ¿No te gusta? Sí, pero no me parece la gran cosa Yo creo que si, si lo va a gustar Está bueno la conducción, boludo, eh es, es, es jodido el juego, no es tan fácil o sea, yo lo jugué de nuevo y me di cuenta que la conducción, tipo, es re difícil, es re jodido eso, que es difícil, o sea, está bueno. A mí, me gustaba, a mí me gustaba de los Simpsons mucho el ponerle... Había uno que era re falazón de Play uno que era tipo wrestling los Ah, ese era es una y, mierda. Todo y otro el de game, el de Play 2, que era tipo con cosas de la peli, creo. <ríe> Quemó alguien. Qué, ¿Dónde te dejaba? ¿Dónde estoy? Ahí, ahí está ¿no? el graffiti. A la derecha. Ahí está con Chudá. <risa> <risa> pito paes. Pito paes. No. No, con ese de Ah, que estaba boludo. Oh. Me costó una <risa> banda. <risa> Oh. Cabe, el negro que sabe jugar, básquetbol. ¡Uy, la cana! ¡Todo mal! ¡Uy! Igual desde el otro lado, ¿no? Pero creo que me pueden ver, ¿eh? No, no te van a ver. A ver. No te van a ver. Un, ra un oh, oh. raid en la cara. Yo ¿Qué oh, pasa si te.? ¡Uy! Si, <risa> uh, <risa> lo cae <cayó> trompada, boludo. <risa> sí. sí. Un raid en la cara es peor que. ¡Uy! Ve, Yo te dije, boludo. ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Bueno! ¡Para no, no, no, no, no, la concha! Rey, de...! Salgo, para ver ahora. Ya se, ahí, se ahí. la agarro con por superero. Uy, amigo, es un PNG. Es, es como... No puedo hacer nada. <risa> me te en la piña. Ay, no, se queda retrocediendo. No, dos me van a cagar a tiros. A los dos te echas a tiros, ¿no? Dale, dale, dale, dale. dale ahí. Dale, no, CJ no, no, no, no. ah. ah, gemir soy jota. Soy jota. Sí. <risa> <ríe> Sin no me me dudar boludo ¿Para? No, el personaje de Timmy Turner El negro pelado también Ah, Chester <ríe> no, Chester la, El que papá tiene ah, una no. bolsa en la cabeza ah, sí. Boludo, ese es un montón Viste que el papá tiene una bolsa de papel madera. Sí, no sí. sé estoy hablando de esto Porque era no era, porque el chabón, no era un jugador de, de El cosa. chabón erró como la como la jugada más importante en béisbol y le quedó tanta vergüenza que vive, que que tenía vive con una bolsa madera. Sí, sí, ese Ay, lo no. completaron Porque no se sabía ¿quiere que me tire del techo, boludo. Uh, boludo, el coche es. Eh, dulce. dulce. Uh, sí, me la redí, eh. Boludo, me están siguiendo los policías, boludo. <risa> ah, tengo que manejar yo, boludo. Hood, CJ. Okay. Ok. Uh, qué buen tema este. No, no, no. Boludo. Este juego tiene la mejor música que puede tener un juego de, de, de Sí, eh, es que yo, la versión de Play tiene las canciones originales, boludo. No, no. La de PC, PC le PC sacaron una... Cambio. No, una verga, el port ese es una mierda. una gargantia. Sí, sí, But se besan. Te quiero mucho. Ah, boludo. Parece muy bien. Crash, chupar, so Sí, sí. Parece <risa> <risa> muy bien. <risa> cuenta, <risa> mal, eh. joya, Le pongo una joya. Tipo una, una. ¿Cómo se llama esto? Una chain. Una chain. Y re. No, no. ¿Se la agarran conmigo? Ah, no, todo bien. Uh, se la agarran con la cana. Me mata cuando los podés reclutar, boludo. Eso, eso es un re. Sí, igual. A mí lo que no me gusta del juego es que tiene eso que es re corto, boludo. Tipo esa parte de juego que vos tenés que capturar tipo ah, zonas. Ah, sí, es verdad. Pero es es una sola Es una es una garcha, pues mm. re corta, boludo. La verdad, bastante ahora. Bueno, ¿cuánto vamos de tiempo? Uh, me re <risa> <risa> eh... 12? Sí. ¿Dónde lo habías puesto? ¿Dónde lo habías puesto? Magumba.